Bueno, pues llegan los consejos del doctor Amor aquí a Radio Futuro, al 107.2 de la frecuencia modulada a nuestro programa Primera Hora. Cambiamos esta semana de día, de martes, hemos pasado hoy miércoles y vamos a hablar de un tema muy, pero que muy interesante que nos ha preparado como siempre Juan Bustamante. Comienzan en este momento los consejos del doctor Amor. Juan, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido. Gracias, fue pues un placer como siempre. Un placer como siempre para nosotros también. Hoy, cuidado con los trolls. Bueno, pues habrá gente que sepa lo que son los trolls. Y gente que maneje un poco menos en las redes sociales, en el mundo de la informática. Y que, bueno, le suene la palabra un poco rara. Así que, para eso estás tú ahí, para explicarnos qué es un troll. Pues a ver, lo primero. Venga. Un troll es la persona que se dedica a meterse de las redes sociales, eh, de las personas tanto en Facebook, en Instagram, en TikTok y demás, y eh, se ve que son personas que están muy aburridas o que no tienen otra cosa que hacer y una vida diferente, que lo que hacen es que se dedican a lo que tú publicas sí. o bien criticarte o insultarte, incluso amenazarte y atacarte. O sea, tú imagínate, subes una foto eh, haciendo, no sé, cocinando. o voy a enseñar cómo se hace la tortilla de patatas y ahora... Entra un troll de estos, sí. bueno, que pueden ser tanto hombre como mujer, y empieza a muerte, y tú que sabes de cocina, tú no tienes ni idea, esa tortilla es una porquería, tienes cara de no sé qué, ¿vale? Entonces una persona que se dedica a eso, pues a entrar solo para intentar hacerte daño y para atacarte, eso es un troll, desgraciadamente hay muchísimos por las redes. Uh -huh. eh, Juan, ¿esto ocurre cuando la publicación es abierta para todos los públicos o hay algún mecanismo para que se cuelen en nuestras publicaciones sin que sean, por ejemplo, en Facebook amigos? Eh, normalmente suele pasar cuando publicas algo que es eso, público, que lo ve todo el mundo ahí uh -huh. es donde aprovechan, además lo hacen, son personas un poco verdes porque lo hacen aprovechando que están detrás de una pantalla y que digamos tienen algo de anonimato uh -huh. porque se ponen un nick, o sea, un nombre diferente ...y no ponen una foto... ...entonces dicen... ...bueno, como aquí no me van a coger... ...que se equivocan... ...porque por pues, la IP... ...la IP es la dirección del ordenador donde escribe... ...es como un DNI... Uh -huh. ...y eso si denuncias... ...le puede coger la Guardia Civil o la Policía del IP... ...y saber desde dónde está escribiendo esa persona... Uh -huh. ...se le puede, digamos, pillar, ¿no?... ...entonces... ...lo que hace este tipo de personas es eso... ...pues que se esconden bajo una identidad... ...lo más oculta posible... ...y aprovechan para eso... ...para atacarte, para insultarte, para amenazarte... Y lo hacen tanto en publicaciones, sobre todo públicas, que lo ve todo el mundo. En eh, las privadas es más difícil porque lo tienes más restringido, pero sí te pueden mandar mensajes privados eh, también insultándote, atacándote y de todas estas cosas. Uh -huh. Sí, sí. Suele ocurrir eh, este tema eh, y lo vemos en, en muchas ocasiones. Los trolls, bueno, pues gente que bajo un nombre anónimo, que no dan la cara, como tú bien dices, pues eh, se dedican a insultar o a tirar por tierra nuestras publicaciones. Juan, ¿y qué podemos hacer ante estas personas? Bueno, yo siempre recomiendo que cuando hay alguien así, lo primero que hay que hacer es no seguirle el juego, porque esta, esta gente lo que buscan es el protagonismo, es decir, yo voy a poner esto en las redes para que lo lea todo el mundo y ya queda como que soy el más chulo, o soy el mejor, o soy el... Vale, Entonces, cuando te insulten, pues primero intentar borrarlo, intentar bloquear rápidamente a esa persona, y lo segundo, pues no entrar en su juego, no empezar a contestarle, pues solo serás tú, pues respeta, pues no sé qué, no sé cuánto. Entonces rápidamente hay que hacerlo así. Esto me ha pasado a mí algunas veces eh, en el TikTok, cuando yo hago algún directo, que suelo hacerlo, pues me ha entrado alguien y me ha empezado a decir, ¿y tú qué haces dando esos consejos? si tú no tienes ni idea? ¿Tú eres tal? ¿Tú eres cual? Entonces yo lo que hago rápidamente es que lo bloqueo y borro el comentario. Porque ya digo, eh, no hay que darle protagonismo a este tipo de personas, porque lo que buscan es eso, buscan el protagonismo. Es decir, yo lo que quiero es que se entre al trapo y empezaría a discutir y así quedó como el protagonista. Yo quiero ser el protagonista y entonces hay que hacer lo contrario, que es ignorarlo completamente, borrarlo y evitarle eso, que consiga ese protagonismo. Entonces, por eso cuando alguien nos insulte, nos ataque, nos amenace y demás, como pues, si ya amenaza esas cosas, ya evidentemente se podría hasta denunciar. Pero rápidamente hay que evitar que esa persona siga haciendo lo que quiere, que es eso, que es el protagonista. Uh -huh. uh, ¿Y por qué crees tú que buscan ese protagonismo y además anónimamente? Porque si por, pat... porque son gente muy amargada de la vida, gente sí. que tiene muchos problemas, gente que psicológicamente desde luego no están bien, porque una persona que se mete en una red para insultar a los demás, para atacar a los demás o para uh -huh. ponerte algo que no te conoce, y que además, evidentemente, no te respeta por eso. Son gente que no tienen otra cosa que hacer en la vida. Porque yo, desde luego, tengo muchas cosas que hacer para dedicarme a meterme en las redes de los demás, en ver los vídeos de los demás, en criticarlo, en insultarlo y en ponerle cosas. Uh -huh. Entonces, como son gente que no están muy bien claramente, pues ya digo, por eso no hay que darles esa, ese protagonismo, no hay que prestarles atención, no hay que seguir el juego y lo que hay que hacer es, pues como he dicho rápidamente, bloquearlo quitarlo del medio y no dejar que siga haciendo lo que quiere, porque para eso es nuestra red social, para eso son nuestros vídeos y para eso son nuestras cosas, y nosotros decidimos quién queremos que esté y quién no. Así que cuando pase eso, pues rápidamente evitar que siga haciéndolo. Vale, Juan, pero una pregunta. Esa persona, si se ve que está bloqueada, se puede crear otro perfil y seguir con esos insultos. Bueno, pues si lo hace, lo que debemos hacer entonces ya es denunciar y que uh -huh. la policía o la guardia civil se dedique a investigar quién está detrás de eso. que sí. se, Ya digo que mucha gente piensa que no pasa nada y sí se descubre y bueno, y ya llegará el momento en que se descubrirá. En la sexta salió una vez, un, en el programa de este equipo de investigación, salió una sí. famosa que nada más que hacía insultarle a alguien y lo investigaron y lo cogieron. Uh -huh. Y fueron a su casa y lo cogieron y reconociendo que sí que era él. Es que la gente se piensa que hacer eso en las redes sociales... Primero, no te va a pasar nada. Segundo, que no es delito. Y tercero, que te vas a poder escapar. Y está estás muy equivocado, porque es delito, te van a coger, y, y los insultos, amenazas y demás en redes sociales eh, están penados y tienen desde multas hasta cárcel. O sea, que cuidado la gente que se dedica a hacer eso, que no les va a salir tan gratuito como piensan. Exactamente. Lo primero que tienen que pensar que es delito. Y eso no se piensa, ¿eh? Claro, es que es eso. El problema es que mucha gente piensa que, bueno, como estoy aquí en mi casa poniéndolo desde mi sofá en el ordenador o en el móvil, no pasa nada. Yo puedo poner lo que me dé la gana y aquí me quedo tan tranquilo. Pues no, no lo puedes hacer. Eh, y si lo haces, pues puedes tener tus consecuencias. Ya digo, eh, cada uno es libre, hacer lo que quiera y España es un país libre, sí, pero hasta cierto punto y hay que respetarlo. Pues la verdad que sí, el respeto ante todo y además, este tipo de temas que al fin y al cabo no llevan a nada. Son personas, como tú dices, que parece que no tienen vida propia y se quieren apropiar de vida ajena, ¿no? Para tener un cierto protagonismo, aunque sea desde el anonimato. Hombre, son personas que no están bien Date cuenta que nosotros que somos personas normales y con la cabeza centrada no se nos ocurre. decir pues ahora después de comer, voy a coger el móvil me voy a meter en un vídeo y voy a empezar a insultarlo. Eso no lo hace una persona que está bien de la cabeza, eso está claro. Por lo tanto, por eso, debemos evitar a este tipo de personas que estén en nuestra vida, que entren en nuestras cosas. Si tenemos algo público, pues rápidamente bloquearlo y ya digo, si sigue insistiendo, tomar medidas. Pero lo que no podemos permitirle es a alguien que no está bien, pues que se meta donde no debe y diga las cosas que no debe. Sobre todo porque nos va a dañar no solo a nosotros sino nuestra imagen en las redes, y eso no podemos permitir. Exactamente, todo. y además desde la cobardía del anonimato, como hemos dicho anteriormente. Claro, aprovechan, y ya digo, si piensan que son inmunes, que no les va a pasar nada, están muy equivocados. Eh, entonces, por eso, lo que hay que hacer es tomar las medidas siempre cuanto antes, uh -huh. y también intentar calmarse y tranquilizarse, hay mucha gente que se lo toma muy a pecho. Ay, es que me ha insultado, que no sé qué. Bueno, no te preocupes, es una persona que ya te está demostrando que no está bien, tú bórralo bloquealo. Y no te preocupes, si es que te van a insultar y te van a seguir insultando porque desgraciadamente hay mucha gentuza por ahí dando vueltas. Uh -huh. Entonces no hay que tomárselo de esa manera. Ya digo, a mí me lo han hecho en texto algunas veces y yo rápidamente he borrado, bloqueado el comentario a la persona y he seguido hablando. Porque claro, ¿qué vas a hacer? Te vas a poner que la gente tiene que ver que no te afecta. Si lo que quiere como ha dicho la otra persona, es verte mal. Uh -huh. Y tú le tienes que demostrar lo contrario. Entonces lo primero, borrar el comentario, bloquear... Y si esos insultos, ese acoso, digamos, persiste en el tiempo, ya denunciar, ¿no, Juan? Claro, exactamente. Lo primero, bueno, lo primero, como siempre digo, intentar ponerlo todo lo más privado posible. Sí. Pero evidentemente, en mi caso, como yo soy personaje público, sí que tengo muchas cosas públicas. Eh, si te pasa, pues eso, rápidamente borrar el comentario. Eh, después bloquear a la persona también, inmediatamente. Y si sigue insistiendo y sigue acosando, evidentemente, pues tomar la medida, que es eso, que es denunciar. Porque todos tenemos derecho a poner lo que queramos, pero como digo, hasta un cierto punto, y tú tienes derecho a publicar tus vídeos, mmm, explicando cosas como hago yo, y no me tiene por qué insultar a nadie, como yo siempre digo. Digo, a ver, mmm, me parece muy bien que tú no pienses como yo, pero no te da derecho a insultarme, ni a tirar por tierra mi trabajo. A mí, cuando no me gustan cosas, pues no las comento. Simplemente, no me pongo a decir, por tu vez tal cual, no las veo y ya está. Entonces, siempre digo eso, digo, si no os gusta lo que yo digo, por ejemplo, en TikTok. Cuando yo lo digo, que afortunadamente sí, a la mayoría de la gente le gusta y tengo ya muchísimos seguidores. Digo, si no te gusta lo que digo, tienes muy fácil dos opciones, o no entrar y no verlo, o darle un montón de borrarme y bloquearme, y así no te sale nada más. Pero que tú me insultes uh -huh. o me pongas cosas, no va a hacer que yo cambie. Cada uno es libre de poner los vídeos que quiera y si no te gustan, pues no los veas. Juan, ¿sería conveniente antes de borrar esos comentarios ofensivos hacerle una captura de pantalla? Sí, yo siempre recomiendo que, sí. que si nos ha puesto amenazas o insultos, exactamente, que primero se hagan las capturas, porque si después decidimos denunciar, necesitamos pruebas, que son fundamentales. Uh -huh. Y para eso las capturas eh, pues, son absolutamente fundamentales. Entonces, hacemos la captura, si vemos que nos ha molestado mucho o nos ha puesto algo muy grave, la captura de pantalla la guardamos eh, y, y lo presentamos como prueba cuando vayamos a poner la denuncia, claro. Sí, sí, sí, sí. Eso es fundamental y hay que hacerlo siempre Exactamente eh, ¿Resumimos un poquito antes de terminar, Juan? Pues el resumen es eh, lo que he dicho que estas personas actual que tengamos mucho cuidado que si vemos que nos insulta, amenaza nos pone cosas pues eso, primero hagamos la captura como acabamos de decir si, por si acaso si sí. decidimos algún día denunciar que borremos rápidamente el comentario que lo bloqueemos que le evitemos que pueda seguir poniendo cosas y que bueno porque nos tranquilicemos y que por supuesto no entremos en su juego nada de contestarle nada de seguirle el juego nada de ponerle cosas porque el afán del protagonismo hay que hacerlo todo lo contrario hay que revertirlo uh -huh. hay que convertirlo en un eh, como si no estuvieras ahí vale entonces hagamos eso y nos va a ir mucho mejor y como siempre digo el consejo de seguridad mucho cuidado con lo que subimos dónde lo subimos uh -huh. cómo lo subimos y la manera que lo subimos exacto Principal ese último consejo que nos has dado Juan Siempre lo recordamos y siempre nos lo repite Mucho cuidado, mucha atención a lo que ponemos Juan, Recordemos que sí. las redes sociales la ve todo el planeta Exacto Que nos pensamos que solo tenemos a nuestro amigo, no, nos ve todo el planeta uh -huh. Entonces, cuidado con lo que subimos que no somos los únicos en verlo Juan, pues eh, muchísimas gracias ...por estar con nosotros una semana más... ...hacemos un, unas pequeñas vacaciones... ...un pequeño descanso eh, ahora en Navidad... ...y lo retomamos ya el año que viene... ...muy bien, pues yo aprovecho para desearos... ...a todos y a todas... ...pues que tengáis una feliz fiesta... ...una feliz Navidad... ...daros las gracias por otro año más aquí en la radio... Uh -huh. ...donde por fin nos encontramos y nos conocimos... Y, ...y bueno, pues eso, que lo paséis muy bien... ...que tengáis un magnífico 2023... Un feliz año nuevo para todo el mundo, para ti y para todo el mundo que nos está escuchando. Y nada, nos encontramos aquí el año que viene con mucho más contenido y mejor. Exactamente. Más contenidos y mejores, como siempre. Juan Bustamante López, Doctor Amor, superándose en cada programa. Juan, pues muchísimas gracias. Feliz Navidad. Feliz año 2023. Y que, bueno, pues que en 2023 también podamos estar un año más aquí eh, con estos consejos del Doctor Amor. Siempre, por supuesto, todo esto cargado de muchísima salud. Siempre la salud por delante. Pues gracias a ti, lo mismo, que pasa con la fiesta, en un feliz año y nos encontramos aquí el año que viene. Así será, Juan. Muchísimas gracias. Gracias, un abrazo.